Eh, damos comienzo a esa gran infraestructura que es la variante de Murillo que, que va a ser, va a tener un coste de unos 20 millones, se hará en tres en tres fases y que está, como les decía, contemplada en este eh, plan de carretera y con eso de alguna forma pues. Eh, quien va a ganar van a ser los habitantes de Murillo que van a, ver, eh, van a estar mejor conectados con todos los municipios de alrededor pero sobre todo van a ganar en, en tranquilidad y se va a quitar el, en los pesos pesados de los vehículos pesados de esas calles angostas que tiene este municipio.